Disfrutar de los deportes de montaña y hacerlo de forma segura nunca había sido tan fácil como desde que tienes a tu alcance el canal de cápsulas formativas de la Escuela Española de Alta Montaña. Conéctate desde cualquier lugar, en cualquier momento y a través de cualquier dispositivo para acceder en abierto a todo el conocimiento online sobre los deportes de montaña. En nuestro canal encontrarás toda la información útil y consejos de seguridad en la práctica deportiva que junto a los mejores expertos hemos diseñado especialmente para ti. Canal EAM. El saber montañero a un solo clic.